Porque tengo estamos? Pues que quise hacer un cambio en el canal. Y si me cambiara, estamos por un tiempo. No preocupéis. Esto sé. No sabemos si se tratará, Pero bueno, suscribiros, dale like y, sin y la campanita. ¡Adiós!